El, el, el volumen. Aló, ¿se escucha Black Point? ¿Tú no escuchas? Retorno, por favor. Se escucha nítido, se escucha. Los muchachos, están escuchando nítido. ¿Cómo te sientes, Black Point, con este éxito? Eh, yo sé que tú eres una persona, porque te conozco, que tiene muchas actividades, muchas actividades, a pesar de la pegada de esta canción o no. O sea, eres un tipo que siempre te mantiene activo. Pero esta canción te ha puesto a ti eh, de, de entre los principales del país. luego al público. El público siempre se mantiene fiel, eh, agradeciendo el apoyo, a la canción, eh, la bebé junto a Secreto, junto a Lilo of Fox que es un éxito, hermano, un éxito increíble. La primera llamada no pude tomarla porque estaba hablando con Puerto Rico, así que ya ustedes saben. Eso queríamos saber que estuvimos comentando que ya se, ah, eh, el, el exponente de Urbano, Boricua, Anuel, hizo una publicación donde decía que si había 500 mil comentarios, ese decía sí el es, es Rimi, pero yo creo que superó la expectativa. Hay muchísimo más que 500 mil Black Un pajarito por ahí, un pajarito por ahí me dijo que la amaneció montando ese beso. Ya él montó el beso de la canción. Ya me dijo un pajarito, no me crean a mí. <risa> eh, Bla, Bla, Blanc, Poy, una Blanc, pregunta Poy. aquí. Te habla Néstor. Eh, Ustedes cuando hicieron esa canción, ¿esperaban ese éxito que ha tenido eh, la bebé? repite la pregunta que si ustedes <risa> esperaban o sea secreto eh, libro chai tú esperaban ese éxito que ha, ha tenido la canción la bebé mira yo te voy a decir algo esto tú se lo puedes preguntar a cualquier artista cualquier artista cuando hace una canción sueña con que la canción sobrepase el mundo o sea que camine todo que camine todos los continentes y todos todos los lugares en verdad nosotros hicimos la canción, eh, comenzó, comenzaron mucha gente primero a atacar la canción, la tintaban, que esto, que lo otro, de repente la canción tuvo una pegada, la canción se pegó, que nosotros dijimos, wow, cuando la canción se pega así, el primer party donde me la cantaron a voz, a una sola voz, fue allá mismo en San Francisco. Wow, wow, wow, wow. el público el se Francisco. Sí, sí sí que me la cantaron a una voz todo junto todo el mundo también Instagram tú lo puedes buscar Sí sí sí yo lo vi y el video aquí un... fue, fue aquí en el Bravo fue eh, que tú viniste a cantar yo dije wow entonces de ahí para allá cuando Anuel la sube pum cuando Cardi B la sube pum hermano mira Mano, yo te puedo decir que hasta Peter Languila me tiro. Yo Peter Languila. No, no, no. <risa> Oye, Black Boy ya vamos a despedir porque tenemos un candidato aquí. Pero nada, eh, te deseamos muchos éxitos. Esperamos ese remix. Todo el país está esperando ese remix. Todo el mundo ha apoyado. Eh, y nosotros mismos comentamos y todo el mundo ha comentado para que ese remix se dé. Porque tú, en cierto, ustedes han, han apagado, como dicen esto ahorita, han pagado a todo el mundo con esta canción. Ustedes son lo, el centro de atención del país ahora mismo. Eso es el público, eso no somos nosotros, eso es el público. Recuerda que el público quita y pone, ¿me entiendes? Esos son ellos que eligieron y pusieron la canción número uno en su top, ¿me entiendes? Y la gracias se la damos a ellos, La gracias se la damos a ustedes, que se han convertido este sueño en una realidad. Le damos gracias a todos, a todos los que comentaron, a todo el mundo, hasta los que han hablado mal de la canción, porque dice una de las 48 reglas de del poder que cuando se habla de algo, sea bueno o malo, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, le damos gracias a todo el mundo por todo el apoyo, sea bueno o malo. Y disfruten porque no los vamos a defraudar. Prepárense a disfrutar. Pueden ir disfrutando desde ahora porque no los vamos a defraudar. Gracias, Papoy. Gracias de ver. Hablamos más al paso. Ojalá que pronto nos visite aquí a Telenor. Me da mil gracias, Papoy.